Giovanna. Anoche fue expulsado de Venezuela un eurodiputado español del partido, partido Popular de España. Y aquí se han quedado tres eurodiputados. Eh, ¿Podría precisar, por favor, las razones de la expulsión? ¿Cuál es el estatus de los tres eurodiputados que permanecen acá? Y si esto podría empañar eh, las relaciones con Madrid. Gracias. Yo creo que ya eso está explicado. No me pidas a mí que explique lo que ya está explicado. Yo en primer lugar lo que hago es lamentar, ¿sabes? Lamentar que venga un ciudadano de otro país, y además aún con, con eh, miembro de un miembro de un congreso que es el, el Parlamento Europeo. Hay respetar a Venezuela. Hay respetar ¿eh? al pueblo venezolano, a las instituciones venezolanas. Ustedes saben ya lo que ocurrió. Y la Cancillería emitió un comunicado explicativo. Eso es lo que te puedo decir. ¿Qué más te puedo decir? Que lo lamento mucho, pero que aquí Venezuela, como cualquier otro país, se respeta. Si yo voy a visitar, ¿tú eres ¿tú eres de dónde? ¿Italiana? Tú eres venezolana. Bueno, pero representas aquí a un medio italiano. Es español. Perdón, español. Yo no sé, ah, por el nombre, fue que yo asocié, Giovanna. Giovanna, Ferullo, el apellido italiano, Ferullo, Giovanna. Yo tuve una vecina llamada Giovanna. Sí, su papá era barbero, un italiano, una familia italiana allá en Sabaneta Mambarina, en la vereda ya. ¿Cómo están ustedes? Sé que el viejo murió. Me dijo mi hermano, lo lamento mucho, esa familia. Y el otro se llamaba, el muchacho se llamaba, yo le decía, ¿cómo era? Eh, Giuseppe, Giuseppe, Giuseppe, bueno, Agencia F, eh, España, Italia, Colombia, todos, todos los países merecen respeto, merecen, merecemos respeto, porque esto es una casa pues. ¿Cómo que yo vaya a tu casa y yo vaya a ir a respetarte en tu propia casa? ¿Qué es eso? Es indigno de un diputado. Yo creo incluso que es indigno del pueblo español. Aquí hay una comunidad española muy grande en Venezuela, como tú sabes. ¿Mm? La comunidad española. Es indigno, pues. No es sino un provocador, este Señor provocador los demás que creo están aquí cuál es su estatus de hombres libres todo el que viene aquí es un hombre libre una mujer libre, eso sí tienen que respetar la constitución y las leyes de nuestro país y yo tengo la fe de que este lamentable incidente producido adrede, de manera intencional, por este indigno diputado, eurodiputado, no empañen para nada las excelentes relaciones que tenemos con el gobierno español, ni mucho menos con el pueblo de España, al que queremos mucho. Muchas gracias. La siguiente pregunta la formula Michelle Gallagher. Creo que hubo, perdóname, ¿Mm? creo que hubo una declaración por allí. No del gobierno de España. De una una alta dirigente del Partido Socialista Obrero Español. ¿No? Tú la tienes ahí, Nicolás, a la mano, por favor. Pues esto es un reconocimiento que hay que hacer a la... ¿A qué? Al, al buen juicio. Al buen juicio. Aquí está. PSOE recuerda que observadores no pueden intervenir en procesos electorales. Esto salió vía F. ¿Tú lo habías leído? No, te informo entonces. Vía F. No, yo sé que ustedes fueron convocados, estaban aquí hace rato, yo estaba atendiendo a Evo. Evo va, va para Moscú salió perfecta la operación de Evo de la nariz pero no fue como dijo Correa que es que se le iban a poner perfilada, no, no o sea, el nariz es la nariz de indio la misma mía la de Fidel es igual también, Fidel tiene nariz de indio bueno ahora salió Evo para Moscú y otros países, ¿no? bueno, Francia creo que va va para Francia la secretaria, te lo leo la secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Obrero Español, Elena Valenciano. Recordó hoy que, comillas, los observadores internacionales no pueden intervenir durante un proceso electoral, cierra comillas, al respecto de la expulsión de Venezuela del eurodiputado del Partido Popular X. Declaraciones a la prensa española en Marruecos, en Marruecos, Valenciano, del partido gobernante en España, se mostró prudente, comillas, sobre el caso de... en cuestión. Ya. Aunque señaló que si el eurodiputado español hizo declaraciones sobre el proceso en marcha, ¿ustedes vieron las declaraciones? ¿Sí? Vaya que grosero, ¿no? trajo una ametralladora de dispararle aquí a todo el mundo, al gobierno, al pueblo, al CNE. Una ametralladora mentira. Prendió el ventilador de excremento. Nuestro país, como todos los países de este mundo, merecen respeto. Entonces, yo manifiesto bueno, mi agrado ¿no? ante estas declaraciones que reflejan el buen juicio de una líder política, eh, del Partido Socialista Obrero Español, y creo, así lo digo, que refleja la verdadera alma de España, de la España que nosotros queremos. ¿eh? Dice, si hizo declaraciones sobre el proceso en marcha, comillas, habría incumplido el código de conducta. Sigue diciendo, mira, aquí, aquí sigue Valenciano, Elena Valenciano, dice, comilla, un observador internacional está precisamente para eso, para observar el desarrollo y a posteriori emitir un informe sobre cómo han sucedido las cosas. No se puede intervenir durante el proceso electoral. Eso es de sentido común. Ya, Giovanna, muchas gracias.